¿Quieres ser el mejor vendedor? ¿Quieres conocer las mejores técnicas de venta utilizadas en el mundo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Gaona. Hola, bienvenido, gracias por escucharnos. Te lo aseguramos que después de que aprendas estas técnicas de venta, nada va a ser igual. Que 10% de la comunicación es verbal. Y 90% no verbal. Él inmediatamente te va a decir cosas con las manos. Si se cruza de brazos, significa que tiene algo que no le está gustando. O que no quiere que le entre ese tipo de información. Si se agarra la nariz, es porque tiene algo que decirte. Si se agarra los ojos, es porque no le gustó lo que está viendo. Si se agarra el oído, es porque no le gustó algo que está escuchando. Tienes que aprender a escuchar. Recuerda que escuchar genera confianza. Tú buscas gente que te escuche, gente que realmente sepa valorar lo que tú le estás diciendo. El escuchar reduce la resistencia. Recuerda que los clientes siempre tienen la guardia arriba o la mayor parte del tiempo. Lo que tú haces al escuchar es bajar esa resistencia, los haces que bajen sus puños. Reduce la tensión y la tendencia a defenderse por parte de los compradores. Esto lo que va a hacer es que tú puedas enfocar tu energía en ver cuáles son las necesidades del cliente y poderle vender lo que él necesita. La cuarta habilidad clave consiste en parafrasear lo que el cliente potencial ha dicho. Devolviéndoselo en sus propias palabras. Recuerda, parafrasea todo lo que el cliente te dice. Devuélveselo con sus propias palabras. Habla su lenguaje. Por eso es importante que tú entiendas y escuches al cliente primero. Que sepas cuáles son sus dudas que empiezas a observar y a escuchar cuál es su lenguaje corporal y...